Toda persona víctima de persecución y e conflictos armados tiene el derecho de buscar asilo y e recibir protección en em otro país. Este es uno um de los más importantes artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que guía el trabajo de las Naciones Unidas en em todo el mundo. Proteger a las personas refugiadas significa salvar sus vidas, asegurar sus derechos y e garantir que puedan retomar su jornada con dignidad. O Brasil ejerce una lideranza regional en la protección internacional y acoge refugiados de varias partes del mundo, ya son más de 60.000 refugiados reconocidos pelo Estado brasileño. No Brasil aún fortalece la respuesta de protección del sector público y de la sociedad civil a esta población, aseguramos la entrada segura de estas personas en el territorio brasileiro y su documentación. Ofrecemos abrigamientos más vulnerables y facilitamos o acceso a servicios públicos y a medios de vida. Así, garantimos que nadie será dejado para atrás.